Golpe comando, Mariana Fabiani confirmó la peor noticia sobre las figuritas del Mundial Rusia 2018. Esta tarde, el DDM, el programa que conduce Mariana Fabiani, confirmaron que un grupo dio un golpe comando y logró robarse un palet con 638 cajas que contenían las cotizadas figuritas de Panini sobre el Mundial de Rusia 2018. Mariana Fabiani confirmó esta tarde que se perdieron millones de figuritas. Para los coleccionistas de las figuritas del Mundial, hubo un golpe comando de ladrones encapuchados y fuertemente armados. Robaron la fábrica de figuritas que son tan cotizadas en este momento, queda por la localidad de Carapachay. Se llevaron 638 cajas, equivale a 3 millones de figuritas, millones de pesos, dicen que se podría vender en el mercado negro. El paquete cuesta más o menos 15 pesos, explicó. Martín Candelat, desde Vicente López. Señaló que, estiman que se llevaron 9 millones de pesos, vinieron directamente a buscar el botín. Lo hicieron de manera muy rápida. Sucedió el sábado a la mañana, es la fábrica donde se imprimen y distribuyen las figuritas. Estaba entrando el encargado, vienen los cinco delincuentes fuertemente armados, reducen a los empleados, meten un camión de culata y lo cargaron con las cajas. Están prófugos, los paquetes no son numerados, intentan rastrear si van a hacer alguna transacción de gran cantidad de figuritas, los investigadores no saben si las van a vender en conjunto o de manera individual. Siccioli, por su parte, indicó que, hoy recorrí varios kioscos y no había. No había álbumes, las figuritas están desabastecidas, una cuestión de marketing, agregó Fabiani. Candeloft agregó que, las figuritas se venden hace más de un mes, cuando empieza el Mundial empiezan a perder valor, esta la que viene es la semana fuerte. Los investigadores no descartan que alguien haya vendido el dato. En los kioscos comunes se venden a 15 pesos al público y los comerciantes los compran a 11, agregó. Fabiani y okay, que, yo compré en un supermercado a 15 pesos. Dicen que sale 14 mil pesos llenar el álbum, agregó. Nuestro productor, Lucas González. Fue a hacer un intercambio debajo del puente de autopista panamericana con un extraño de una figurita de las que no se consiguen, reveló la conductora. Lionel Messi no es de las más difíciles, es el símbolo de Brasil, el escudo, puntualizó Siccioli. Augusto César, periodista deportivo que estuvo invitado contó que, se en grupos de WhatsApp para cambiar. Luis Bremer agregó que, se en grupos de Facebook, una persona tiene que comprar 6600 figuritas vía legal para llenarlo, 10 veces más de las que contiene. Hay una aplicación. En Mercado Libre se vende lleno, sale 3 o seis mil pesos, no tiene gracia, agregó César. Antes te daban una pelota cuando lo llenabas, ahora nada, lamentó. Lucas Vertero comentó además que. En Internet el álbum lleno de México 86 cuesta 19 mil pesos. Kandalaft advirtió además que, incluso si las venden por la mitad, cada ladrón se lleva un millón de pesos. En Internet hay venta ilegal, venden la figurita de Messi por 200 pesos, Imagínate en el mercado mayorista. Algunos kiosqueros decían que les han ido a vender de manera ilegal, así se vende cuando se producen este tipo de robos. Fabiani consideró que, es mucho dinero, más de 9 millones de pesos, despierta todo tipo de mafia sobre cómo comercializarlo. El kiosquero se desespera cuando no tiene... He visto padres que se llevan todo lo que les quedan y el nene se pone a llorar, comentó Siccioli.